Señores, nosotros de regreso y que tenemos muchas informaciones. Que ayer por el, el programa especial de dos horas, eh, nunca antes visto en la televisión eh, eh, local, en una programación de un reality de dos horas. Quiero felicitar a los muchachos, a los técnicos, a nuestros camarógrafos y al equipo de producción reiteral de que hicieron un trabajo excelente, o sea, las críticas han sido en un 98% positiva, un 2% algunas críticas siempre, siempre, que son puntos que vamos a superar para el próximo reality, que vamos, ya estamos trabajando en la producción de eh, el toque urbano. Sí, Eso comentaba al inicio urbano. del programa, que sí. eh, los familiares que conozcan jóvenes con dotes musicales, pues... Sí, ya pueden comenzar 20. a llamar a las oficinas de perdón publicitaria al 809-244-3131, porque se va a hacer un casting, porque a diferencia de talentos para la televisión, eh, eh, eh, son como el urbano, los jóvenes. No, porque la experiencia, nosotros hicimos en la, en la primera temporada del toque de queda, que era de 10.30, 12 de la noche, hicimos tres versiones del toque de reggaetón en ese momento, y las audiciones, o sea, iban... Eran masivas. ...50, 60, ¡Ah! hasta 70... Sí entonces hacemos una depuración previa entonces seleccionamos los que más eh, puedan ¿no? eh, participar y, y por ahí se va eh, fueron unas versiones bueno hay artistas que todavía recuerdan eso don Miguelo nació eh, eh, eh, sí, su sí, carrera tú te fijas musical mucho eh, del el... De los jóvenes que hoy, como un alfa, como un Don Miguel, un secreto, salen de, de, de ese tipo de realities. O sea, muchos de los realities no son transmitidos en televisión, pero sí es cosa, eh, son actividades populares que sí, se sí, hacen sí, en sí, los sí, barrios sí. de improvisación Mira, Emayel eh, eh, estamos en Navidad ya. En Navidad, la ciudad, un caos, mucha de gente diciembre. ya llegando a los Estados Unidos. Eh, señores, hay que transitar con cuidado, pero yo quiero hacer un llamado a la Intran, a la DGC... Atención a la Policía Nacional. Tengo unas imágenes ahí de un camión, señor director, de estos camiones que, que montan eventos, que son de los pocos que autorizan en las fechas puntuales, como el 24, el 25, el 31 y Año Nuevo. Porque se entiende que van a, a, a instalar, a dar un servicio. A Pero miren, esto, ¡Ay, esto, ay, esto, ay. esto no debe de ser, señores. Si eso se sale. Miren cómo ese camión, no sé de qué compañía, ¿eh? Y no lo hago con aras de hacerle daño, sino con aras de que puedan mejorar y no transitar en las calles de la República Dominicana bajo estas condiciones. Eso, es eso no puede ser. De por Dios. Eso es un peligro eminente. Y, y, y, y, no, y no tanto eso. Ahí va un señor durmiendo Ay, en el camión. Ese camión da un frenazo, o encima. acelera, o lo choca. El primero que se mata es el que está adentro con todo ese hierro que va durmiendo. Y segundo, eso, atención a MEN, atención DGC, atención la NASA, atención al Ejército Nacional, será llamar a quién. Esto no puede ser transitando en las calles de, de este país, no solamente en diciembre. En diciembre es aún peor el, da, eh, eh, eh, el, el potencial de un accidente fatal, cualquier fecha del año. O sea, yo no entiendo cómo un vehículo así tiene placa, tiene marbete y transita en la calle. Sin embargo, uno que anda con marbete, placa, eh, paga los Están impuestos, parándolo. te para. Te para. Es un camión de, de, de gasolina que tengo delante, ¿Cómo es? Ah, ¿a dónde? Es que no veo. Ah, ah sí. Mira un tanque de gasolina. Hay, hay. ¿Tú te imaginas ese tanque? ¿Qué? Dios mío, mira, un eh, no, peligro, Dios, Dios mío Ya, quítame esas imágenes eh. Que estamos en Navidad y no quiero estar irritado Muy fuerte No quiero estar irritado anoche Con el juego de anoche me irrité un poco Y no quiero seguirme irritando